Gracias. C'est voilà, <rire> Con, con que lo deje en un lateral Ahí, ahí, pegado ya está Ahí mismo, ahí mismo Sí Dejaba muy chica, eh Mucha chica. Mucha chica. Demasiado chica Sí, pues lo, lo primero que hice antes de empezar a ti. ¿Cómo no? ha ah, eh? ¡Y yo qué soy! Porque que cuatro Sí, sí. para nosotros? El equipo 3 Chapó. El mío. El mío, el rey. El rey Chapó, para tener dos bonos, damos otra nueve. Sí, yo te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 el, usted, tondo. el, tondo. ¿Todo? ¿Todo el rico, el el rico, el rico, el rico, y el rico, el ¿Todo? ¿Todo? el el tondo. Tondo. ¿Tondo? ¿Todo? ¿Todo? el rico, el rico, el el rico, el el ...y lo de lo del campo fútbol que... ...en las la la que... la la Bien, y algo. uno mate atrás. Vamos a flotar. Vamos a flotar. Ya estáis corriendo, eh. Por tramposo, vamos a morir. Ya Ya cuando gracias explique, perdón. ¿Y el equipo ganadores? El cuarto clasificado, bueno, vamos a dar los premios atendiendo a la cantidad de conos y a la legalidad del juego. El tercer, el tercer clasificado, el equipo 3. yo quita el cierto. Vamos, Ray. Pero la realidad no es lo clara. Ha sido buena gala, ¿eh? Sí, sobre todo. Así se premia la legalidad en este país. <risa> Tan legal como un tanque. Bien, Pepe, bien. Primer clasificado... equipo ¡Qué ¡La del equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, Una pregunta. ¿Quién tiene los pasos del juego? Yo. Dime. 1.300. Ilegal. ¿Poco o mucho? En la media. En la media. <risa> vale. ¿Qué? vale, vale, vale. ¿Cuántos pasos de eso eh, Comentarios, ¿qué mejoraríais del juego? Hombre, la La legalidad. Del juego? La legalidad. del juego. Aquí… ¡Del juego, del juego, del juego! criticar al Exacto, exacto. Las la pruebas me han encantado. La única pregunta… Eh, ¿Por qué tenían diferente orden para no competir con las mismas circunstancias? Porque el juego de las cartas que tú vas sacando y no siempre coincide, Entonces por eso cuando no coinciden tenían que terminar de hacer la prueba bien todos y salía por el totem. Si coincidían dos, pues solo salían por el totem, esos dos. Resultados finales de totem, ah, pues porque yo, sé bien. que habéis dado lo, la clasificación, pero por número de totem. 2-6. El equipo 1-8. El equipo 3-5. Ah, el equipo 4-9. Tenemos 1. Bien, bien, ahí Rosalía. No hay problema. Pues con esto, con esto terminamos.